Lejos pasar de los 20 Cuando logro dormir Es apretando los dientes Quiero tener 10 años Y estar en casa Mi vida simplemente ya no avanza El tiempo se abalanza La crítica me arrasa viendo de mi problema Pero siempre me alcanzan en versos, me duele el alma con este peso, lo cuento aquí porque